Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia continúa con sus anecdotarios sobre sus diferentes novelas. Hoy le hablaré de la continuación de Roberto por el Buen Camino, 20 años después. ¿Desea enterarse de las anécdotas detrás de esta novela? Suscríbase a mi canal de YouTube y déle clic a la campanita. ¿Cómo surge la, la novela? Recuerdo que los lectores me pidieron la continuación, año tras año en la Feria del Libro. Pero Sara Escobar, la doctora Sara Escobar, que hizo una tesis sobre mi novela Roberto por el Buen Camino y Mujeres en Fuga, insistió. Me dijo que esa novela era significativa, por lo tanto, ella me recomendaba continuar la historia porque la función social de esa novela era determinante. Por eso que está dedicada a todos los lectores de Roberto por el Buen Camino. Desde 2004 a la fecha, ustedes lograron que esta lleg novela llegara a ser la más leída en Panamá. Primero bexeler luego Lonserre. Mi eterno agradecimiento para cada uno de esos lectores. Son mi soporte, mi ánimo día a día para escribir y promover la lectura en el ámbito nacional y global. A través del programa sociocultural Siembra de Lectores. También le dedico a la doctora Sara Escobar, quien incluyó en el análisis, como le dije, dos de mis novelas, insistió mucho. Y a ella le agradezco muchísimo porque esta novela ha sido un gran éxito. A mi sobrino Salomón Díaz Saturno, quien me llevó a la fundación Creo en Ti, quienes ofrecen un hogar y comida, además de acompañamiento espiritual, a los jóvenes en riesgo social. No haya tanta deserción escolar. La segunda llamada fue las diferentes fundaciones. El avance que yo veía en Jesús, Luz de Oportunidad, Generación 2000 y muchas otras fundaciones. Inicia la novela con la celebración de los 20 años de la fundación Roberto por el Buen Camino. Por primera vez hacían una fiesta. Y Mami fue la, la oradora de fondo. Merecida distinción. Porque en esos años ella logró capacitarse. Primero terminó el bachillerato y después obtuvo el título de trabajadora social. Convirtiéndose en la mano derecha de María Cristina. Mami desde el podio ofrece una sonrisa a esa mujer que cambió la vida de toda su familia. El cambio en Mami resultaba de una diferencia abismal se transformó de una mujer vulgar y vestida con harapos a una dama distinguida y elegante a ella le encantaban los retos, siempre decía: si alguien lo puede hacer yo también puedo o moriré en el intento un ruido desde el fondo del salón irrumpió todos los presentes voltearon la vista hacia la entrada un hombre pistola en mano comenzó a disparar hacia donde se encontraba Mami, impactándola dos veces en el tórax. Los escoltas del ministro de Seguridad saltaron sobre el hombre y lo sujetaron, pudiendo desarmarlo, pero en el forcejeo participó Boliqueso, Alberto, quien fue el primero que logró inmovilizar al pistolero con una llave de lucha al cuello. En medio de la lucha el arma quedó a los pies de Jaime quien la recogió la alzó y en dirección al hombre que estaba ya esposado María Cristina gritó no Jaime desean enterarse de todas estas acciones del desenlace de esta escena síganme por mi canal de YouTube y denle click a la campanita y también le invito a leer la novela 20 años después que está de venta en Graham y en los principales sitios de venta. María Cristina discute con Jaime y le dice no entiendo. Él le dice cómo vas a entender si tú solo comprendes a los maleantes. Ella le responde no sabes lo que dice. Hace 20 años yo sentí el odio que tú sientes. Incluso planeé asesinar a toda tu familia. Jaime se detiene. Mira a la mujer como si no la conociera. Deseaba irse. Pero esa información era muy fuerte, desconocida. Y él deseaba saber. María Cristina bajó el tono de su voz. Inició el relato. Cuando Tuti mató a Susana y dejó inválido a Luis Carlos contrate a tres sicarios para exterminar a toda tu familia. Tu hermano me confesó que los amaba y yo quería vengarse en lo que más le dolía. Cuando llegó, llegué a tu casa tenía el firme propósito de aniquilarlos a todos. Pero tú, un niño de seis años, salió a guiar en la basura, desnudo y indefenso. Mi esto fue tan grande que grité a los sicarios que detuvieran la acción tú, mi querido Jaime evitaste que fuera una asesina por eso eres mi preferido no permitas que el odio eclipse el amor que pueda sentir fue una gran lección tú me salvaste en esa ocasión ahora me toca a mí Esperó, hizo una pausa para ver la reacción de Jaime. Él estaba impávido, escuchaba sin dar crédito a lo que su madrina decía. Ella continuó, sí Jaime, todos en determinadas circunstancias. ...podemos convertirnos en asesinos... ...por esa razón... ...nunca le debemos abrir la puerta al odio... ...sino expulsarlo de nuestros corazones... ...antes que sea demasiado tarde. Bueno... ...este es el primer capítulo de la anécdota... ...de 20 años después... ...sígame por mi canal de YouTube... Suscríbase, déle click a la campanita y recuerde que esta novela salió un mes antes de la pandemia y está de venta en los principales sitios de venta y donde mi editor y distribuidor, distribuidora Lewis y en los almacenes gran Morrison. Muchas gracias.